Bienvenidos a mi canal. A muchas mamás les encanta que les regalen detalles de decoración. Es por ello que hoy voy a hacer uno reciclando una lata de atún. Vamos a ver cómo se hace. Teniendo la lata limpia y seca, vamos a pintarla con pintura acrílica blanca. Yo ya tenía por acá la lata pintada. Van a imprimir una imagen de una amita antigua, la que más les guste. Ahí saben muchísimas en Google. Voy a hacer estas líneas para cortar para que me quede la fotico más pequeña de más o menos como un centímetro para que la fotico se proteja voy a aplicarle esmalte pero también la pueden plastificar ahora vamos a pintar esta parte con pintura acrílica cruz rosada en el centro no hay necesidad de pintar y pintamos con negro, esta parte voy a aplicar silicona líquida acá en esta parte en este segundito para pegar una cadenita, pero también pueden pegar perla continua o perlita, sería para decorar esta parte, nos quedaría así voy a utilizar cinta adhesiva de yute que la conseguí en el por solo mil pesos, ya pegué esta parte y me di así voy a cortar, yo pegué tres partes pero pueden pegar las partes que quieran cuatro y vamos a pegar esta última voy a utilizar porcelana fría para hacer unas florecitas Hacer los pétalos así como lagrimitas. Aplicamos silicona líquida en esta parte. Antes de aplicar silicona líquida, si desean pintar ese espacio, lo pueden hacer con negro o con pintura dorada. Pero yo lo quise dejar así. Bueno, acá en este centro, voy a pegar la bolita y con este punzón voy a hacer el huequito así y voy a dar la forma a la florecita voy a hacer estas rayitas con un palillo en esta parte aplicamos silicona líquida y pegamos una piedrita brillante o una perla atrás tengo todas pegadas que fueron tres voy a utilizar este, esta cintita que es como de pasta de florecitas la conseguí en un almacén de adornos y me llamó la atención me gustó mucho para hacer este video pico silicona líquida en esta parte y voy a pegar tres. nos quedaría así vamos ahora a pintar con pintura clica negra y pintamos también las florecitas, a mí me gustó pintar las rosaditas aunque también pueden hacerles sombrita dorada recuerden que todo lo que hagan lo van a dejar secar muy bien ahora con la pintura dorada voy a descargar para hacer como unas pinceladitas de dorado para resaltar las florecitas creo que se ve muy bien bonito vamos descargando el pincel de que no nos quede muy cargado de pintura, nos quedaría así ahora sí vamos a pegar la imagen teniendo ya todo bien seco De nuevo voy a utilizar porcelana y crón, voy a aplicar silicona líquida en este borde, hice una, una tinta de porcelana y la vamos a pegar así, con un punzón o un lapicero, eh, le vamos a hacer esta textura. Esto lo hice para que este borde quede como que es como cortante, no quede ahí. que ahorita, ahora con pintura acrílica dorada voy a darle como unas pinceladitas a las flores vamos a pintar así para que se más bonito, inclusive lo pueden hacer o dejarlo así, también la voy a la voy a pintar este extremo de la parte superior y este de la parte inferior y por último terminamos pintando esta parte se da mejor. Voy a utilizar una tapa de un frasco de café. Tienes café pequeña. La forré con yute y vamos a pegarla con silicona caliente. Sería como la base de esta decoración. Parece que queda muy bien. Esta parte, para que nos quede más pulida, voy a aplicar silicona líquida. Ah, se me olvidaba pueden pintar esta parte dorada o también puede hacer una bolita de yute y pegarla voy, voy a tomar hilo de yute y voy a dar varias vueltas para decorar este empate para que no se vea mucho y pegamos así con el hilo de yute vamos a hacer un moñito y lo pueden hacer también con cabulla lo organizamos bien cortamos acá estas puntas, voy a aplicar silicona líquida y pegamos acá el monito van a hacer otra florecita, que sería para decorar esta parte del frente lo encima del monito me parece que se ve muy bonito a mí personalmente me encantó, bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que el tutorial les haya gustado, si es así manito arriba comparte el vídeo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta mi próximo vídeo